Porque estas son las provincias que más ha aumentado el coronavirus y que más ha aumentado la muerte. Aquí ha habido una plaga real. Y aquí uno sale y ve lo, lo desafiante que luce la gente y, y lo tosco y lo irresponsable que lucimos. Entonces, este, vamos a esperar que, que la gente haga conciencia. Estos son días de orientación, días que la gente tiene que, que, que, que comprender. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, buenas, adelante. Sí, Omar. Omar. Sí, te escucho. Hablando de circulación, estoy escuchando tu programa, digo, mirándolo. Sí. Este, eh, al menos, Omar, tengo algo ahí, no sé si lo han comentado por tu programa que al menos desde el ranchito estoy hablando de circulación sí. al menos desde el ranchito hasta San Francisco de Macorís el callejón de la amargura de noche está iluminado que está iluminado Sí, señor ah pues eso es importante sí, bueno eso es importante lo único que falta ahora es que le tapen los hoyos quiera Dios que antes de estos 15 días que faltan o 10 días para Navidad lo tapen esos hoyos porque eso está bien peligroso por eso le dije el callejón de la amargura bueno, pues vamos a esperar que eso se resuelva entonces. Excelente eso. Bueno, y debo decirle que el día de ayer murió eh, el señor Alejandro Grullón, que fue fundador del primer banco privado que tuvo la República Dominicana, el Banco Popular. Fue un ciudadano de Santiago de los Caballeros que contribuyó con la creación de la Asociación para el Desarrollo de Santiago a la creación de lisa Instituto Superior de Agricultura, a la fundación de la Universidad Católica Madre y Maestra y una serie de instituciones que son fundamentales de ese sector financiero y, y oligárquico. Alejandro Burión... Eh, una, la figura más emblemática de la banca nacional, murió a los 91 años de edad, ya estaba un poco retirado, porque imagínense a esa edad. Pero fue un hombre que gravitó durante mucho tiempo en la vida nacional. No murió del COVID porque ya eh, eh, eh, eh, él venía antes del COVID con varios quebrantos que lo sacaron de circulación. Buenas noches. Bien, bien, gracias. Un placer. Ajá. ¿Qué que el pero eso fue lo que dijimos ahorita. Circu. Sí, sí, eso fue lo que dijimos Circulación hasta las 9 de la noche Y que los comercios tienen que estar cerrados Eso fue lo que dijimos Gracias, entonces. Sí, gracias a ustedes de todas maneras Sí, la circulación Usted va circulando Que ya se va, no lo pueden detener Ahora, si usted se para Como se paran grupo Cinco gente a hablar Van a caer presos Y después pueden alegar nada Porque... Se ha buscado toda la manera flexible y la gente ha abusado, porque hay que decirlo eso, la gente ha abusado. Bueno, eh, el Tribunal Supremo de España ratificó la prisión perpetua, cadena perpetua, para la señora dominicana Ana Julia Quesada, que mató a un niño de apenas 8 años, que era hijo de su esposo. Y que lo mató... Oye, pero eh, eh, a veces la gente pierde... Lo mató... Y lo ocultó... Y le ayudaba a decir que a la policía buscaba... No sabiendo ella... Pa, pa, no, perdón, una, una cosa... Parecido a la de los y Martínez con, con... Y lo demás... que ella sabía que Emily estaba muerta... Y comenzó a decir... En el video, Ay, niña, no nos hagas sufrir... Pero ella sabiendo que estaba muerta... Y el cadáver ha dejado para arriba... Esta... Algo parecido en España... Mató el líder, no, pero esa tipa. Bueno, pues ella este, ya era la última instancia a acudir el Tribunal Supremo y le ratificó prisión de por vida. Porque una criminal así, ¿qué se puede hacer? Condenarla mientras vida tenga. Y dichosa es ella que no hay pena de muerte y que la condenaron nada más a, a, a esa situación. Hablando de España, el rey Juan Carlos de España está en la picota pública por una serie de actos de corrupción en la cual se habla de evasión de fico. Tuvo que pagar 600 mil y pico de euros y tuvo, salió más o menos en forma sospechosa de España. El rey ha sido una vergüenza para España. Lo único positivo que ese rey eh, hizo por España fue cuando la transición de la dictadura de Francisco Franco hacia la democracia, que ya había lo que se conoce como el Pacto de la Moncloa, de los diferentes sectores, eso fue auspiciado por el, por el rey Juan Carlos, hay que decirlo, y, y ahí el propio rey cogió un tipo que era, en cierto modo, venía del rey franquista, Adolfo Suárez, como presidente interino, para que te organizara las elecciones que produjeran un cambio de gobierno y fueran eh, eliminando todo vestigio de, de franquismo. Hubo un teniente coronel del ejército franquista que no quiso acogerse a eso e intentó un golpe de Estado para evitar que España se enrumbara por los senderos de la democracia y del progreso. Y el rey Juan Carlos eh, fue clave en rechazar e impedir que ese coronel de la Guardia Civil, como se llama, eh, eh, llevar a cabo con éxito su funesto plan. Porque esos grupos, cuando lo desplazan, que son de dictadura, no se resignan a que son desplazados. Y este tipo quiso dar ese golpe y bañar a España en sangre. Un país que venía de una guerra civil, que murieron muchísimos españoles y otros tuvieron que salir corriendo Incluso mucho, muchos de esos españoles que hay aquí Salieron corriendo fruto de la guerra civil De 36 a 39 Y entonces este, Francisco Franco Que fue el autor también de, del derrocamiento de, de, de, de, de lo que había en España en ese momento Para instaurar una dictadura que duró 36 años Una de las dictaduras más sangrientas que acabó con todo vestigio de libertad y democracia. Bueno, pues el rey Juan Carlos, que tuvo que retirarse bajo una gran cantidad de escándalos, ahora vuelve a la picota pública. Eh, vamos a esperar los días por venir. ¿Qué pasa con el rey Juan Carlos, el ex rey? Porque ahora su hijo, Felipe IV, es el nuevo rey de España. Bueno, señores, vámonos a la pausa y venimos con más temas de actualidad adelante señor director